Dólares chicos Literalmente es una ida de olla 25 batallas Las haré por separado vale Haré como 5 o 5 así Para que no sean 25 así de golpe Y no se nos haga muy muy largo Así que nada chavales recordad Que podéis depositar con el código edurg para un 10% de, bueno, de depósito y también tenéis un sorteo depositante de más de 100 dólares, ¿vale chicos? Recordad que podéis pagar por Payback Skin, Skrill, Visa, Visa, trusly Crypto, Skinbag, Neteller gift card Que podéis pagar por Kingwing, o Paypal. Y nada, dicho esto, vamos a proceder con las batallitas, ¿vale? Eh, vamos a empezar metiéndole 5 batallas de 40 dólares, ¿vale? Haremos pues unas 5 batallas de 5. Y nada, para que no se nos haga muy largo, ¿no? Así que a ver qué sale. Vamos a gastarnos una pila. Porque literalmente creo que 25 batallas son 1000 dólares. Pero bueno, como tenemos para hacerlo, al grano. Bueno, aquí empieza ganando Eli por bastante, ¿eh? 111, uff. ¡Ay, petardazo! Bueno, se confía todavía. Vaya. Bueno, pues empezamos a regular el vídeo. <ríe> pero bueno, no siempre se puede empezar bien, ¿no? A no ser que nos suelte un cuchillo así muy tocho. No creo yo que haya mucha esperanza de ganar. Y además que siempre además, me están saliendo las mismas, tío. Me han salido tres veces la misma, la misma arma. La última... pues nada. Ya de poco nos sirve. 226 dólares no ha remado mucho, pero bueno, vamos a repetir esta batalla otra vez. Y ya serían 10 batallitas ya. ¿eh? Vamos a contra el mismo bot a ver qué, qué nos sale. Vamos a ver qué conseguimos Bueno, pues parece que este voto ahí está muy, muy, muy on fire Porque madre mía Bueno, aquí por lo menos nos la ha dado mi well World War No vea A ver, está ¡Bueno! Uf, pero es que él le ha soltado una Prince Team. Bueno, bueno, 120, 138, no hay mucha diferencia, ¿eh? Veremos a ver lo que nos sale uh, 21 y 17, vale, vale, vale Estamos cada vez más cerca, todo lo decidimos en esta Gano yo Vámonos, chicos, bastante bien 367 dólares hemos sacado de esta batallita, chicos Vamos a guardarlo todo y ya veremos lo que hacemos al final de todas las batallas, ¿vale? Recordad que nos quedan tres batallitas todavía Porque hemos hecho dos y ahí está Vamos a darle ahora de tres jugadores, chicos Vamos a arriesgarnos los más todavía Vamos a meterle bots de alto win ratio, ¿vale? El NEOC Vamos a meterle el NEOC Y vamos a meter también eh, Foxy mismo A ver qué sale, chicos Venga, va Por favor Bueno Vaya, se la ha soltado mi El AWP A ver, 40 dólares De locos Uff bueno, bueno, no es bastante, son 5 dólares los que nos va ganando Y ahí está, ganamos nosotros Vale, por ahora vamos ganando nosotros Pero no hemos ganado 100% porque esto Ya sabéis, ya sabéis cómo va la cosa Y efectivamente a ganar del medio Uy Bueno, a ganar de la derecha Pero vamos por céntimos, por céntimos chicos Vale, gano yo, gano yo ¡Gano yo! ¡Uy, Dios mío! Que he ganado por un dólar Un dólar, un misero dólar Chicos 462 dólares que nos acabamos de llevar En esta batallita La verdad es que llevamos 3 batallas Y hemos ganado 2 Así que no me quejo para nada eh. Vamos a meterle ahora 4 jugadores Todavía aún más risky y nada, a ver si, si conseguimos algo Parece que metiéndole bots de más win ratio Ganamos, así que si esto sigue así Yo lo voy a... Yo, uy, yo lo voy a seguir haciendo Juego macho que no lo tenido nunca con esto, vale Foxy Bueno, no nos deja Pues metemos a Vidino Hacemos F5 Que se haya bugueado Y ahí está, se ha metido Un... Una persona Twitch Damso, Tv No sé quién es, pero bueno Gana aquí el bot Lepage pero bueno, son cinco cajitas que voy a soltar lo que sea y aquí gano, yo creo. Efectivamente, ganamos. Venga, va, va. va. Confiamos, ¿eh? Gana el de la derecha. Y además, muy vasto, ¿eh? Es que sea BB como te lo y factorino. Uf, la Bloodsport. La Bloodsport. 158 y el segundo va a 179 y gana el el, el último. Bot Vidino. puf, madre mía. Cuánta pasta gansa se acaba de llevar el colega. Bueno, pues nada, vamos a darle las últimas cinco batallitas. Vamos a hacerlo de dos personas para no que no sea muy, muy risqué del todo. Así que nada, vamos a meterle este de aquí. Y nada, no hace falta porque ya se nos mete una versionita llamada baja CR7. Y a ver qué conseguimos sacar de esta batalla. Empieza ganando él. Por 2 dólares Aquí gano yo Bueno, bueno, bueno No está nada mal, ¿eh? 25, 22 Y me suelta la Printstream chicos Esta USP es... Dios, os lo juro Es muy, muy, muy bonita, tío Veo bien su precio Porque es que es extremadamente bonita, chicos Ya lo digo Y la última, a ver qué Sacamos... 40 dólares Bueno No está nada mal 209 dólares, que vamos a ver qué conseguimos con esto, ¿vale? Porque quiero ver, a ver qué podemos hacer, ¿vale? Tenemos 1.000 dólares Yo ahora mismo vendería Pero como soy muy risky Ya me habéis visto en otros vídeos Quiero arriesgarme un poquito 294 dólares Derecha, stiletto knife Y va fuera Ya me tengo los subgrades memorizados pues vaya, F metele este Así Derecha, confío en derecha Pásate, pásate, pásate, pásate Casi, tío Pues nada Confío, además, un por diez 1700 Ahí va, chicos Mucha suerte Y entró Oh, ¡Qué mufada, chicos! ¡Qué mufada! No me lo puedo creer, qué mufada, chicos. Madre mía. Confiamos. Izquierda. Madre mía, ¿cómo estamos hoy con los subgrades? Vamos muy mal hoy con los subgrades, eh. 120. A ver si consigo esta armita de 1.211 dólares. No creo, pero bueno, derecha. Ahí está. Era izquierda, era izquierda, ¿verdad? Era izquierda, no me lo puedo creer. Pues nada, chicos, ya veis lo que hemos conseguido con haciendo 25 batallitas. Ya veis, yo, por el tema de jugarlo a lo risky, pues me ha pasado esto. Pero bueno, ya sabéis que tenéis eh, todo esto... Del nuevo evento Que está muy, muy chulo Y recuerda que tenéis también los puntitos Cuando depositáis dan puntos Y también tenéis un pase de batalla, ¿vale? Si os metéis aquí Tenéis aquí el pasecito de batalla Premium y el free, ¿vale? El premium creo que son 10 dólares Y el free, pues free Como su nombre lo indica Y al final del todo Os dan cajitas de cuchillos Van dando un montón, un montón de cosas Mira aquí 5 dólares que no lo había reclamado Esta caja tech Cabe que no sale, pues nada F... Pero bueno, está muy muy bien, ya os digo que os lo recomiendo con los compréis porque al fin y al cabo renta bastante, ¿eh? si, le, si soléis meterle pasta a esto, yo os recomiendo que, que le deis un try y que ya os digo que al fin y al cabo saldréis profit, ¿no? como, como siempre. Así que nada, espero que haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima, adiós.